Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien fantástico. En día de hoy les traigo esta historia titula Reikaku, y la sacerdotisa tatuada. Hola a todos. Soy Daniela Slegelo y me toca a mí al contar esta historia. Espero que disfruten mucho apagar la luz extrae algo para comer y para tomar disfruta el video ahora si corre video ahora mismo. La sacerdotisa tatuada es una mujer que es elegida por su propia voluntad para realizar el ritual de empalamiento, que implica que cuatro doncellas deben empalar a la sacerdotisa de manos y pies, luego se tatúa a la sacerdotisa con tinta que se hace de la sangre de los vivos y los muertos. La sacerdotisa tiene que estar dormida para absorber el dolor de otras personas que visitan el santuario. Si la sacerdotisa se despierta y se libera de las estacas, el dolor se liberará y desatará el sufrimiento. Reika creció en un pueblo cerca del santuario Kuze, el mismo pueblo en donde Kaname Ototsuki se crió después de que Kyouka Kuze lo sacó del santuario de contrabando. Fue aquí en donde se conocieron y se enamoraron gana me dejó la aldea en algún punto para estudiar, dejando a Reika uno de sus pendientes hechos tone que su madre le había dado. Mientras él se encontraba afuera, ocurrió un desastre no especificado, se cree que fue una avalancha. Toda la familia de Reika murió, dejándola como única sobreviviente. Sin forma de contactar a Kaname y con muy malas perspectivas de su futuro, siendo una mujer joven sin esposo, Reika accedió a servir como sacerdotisa tatuada, con la esperanza de poder ayudar a las personas que habían experimentado el dolor y la pérdida como ella. Reika fue a vivir al santuario y adoptó su apellido Kuzo. Durante el tiempo que estuvo allí, usó un atuendo ceremonial de azul y blanco que era ligeramente diferente del atuendo habitual que usaban las nico o las doncellas. Reika Yakisiero barra Kuce, es la sacerdotisa tatuada, antagonista de la historia. Reika vivía en una aldea cercana al santuario Kuce con su familia, y allí conoció a Kaname del que se enamoró. Un tiempo después la aldea fue arrasada, no se sabe el motivo, y toda la familia de Reika, su padre, madre y hermano murieron. El dolor que sentía la chica por haber perdido a sus seres queridos hizo que Yasuru cabeza de familia Kuze, la escogiera para convertirse en la próxima sacerdotisa tatuada para que ella pudiese dormir eternamente y la gente que sufriese como ella fuese a entregarle su dolor, sin así tener que sufrir también lo mismo. Durante la preparación y el tatuado, Reika se hizo amiga de Amane Kuze, descubriendo que era la hermanastra pequeña de Kaname, su amado. Amane decidió ayudar a Reika y, rompiendo las normas de la familia Kuze, dejó entrar a Kaname en el santuario para que viera a Reika una vez más antes de que el ritual se completara. Kaname entró en la cámara de las agujas, donde las niñas sacerdotisas, doncellas, habían empalado a Reika al suelo por sus extremidades, para despedirse, sin saber que los hombres tenían prohibido entrar, despertó a Reika de su sueño, pero apenas tuvo tiempo de formular unas pocas palabras antes de que se le golpeara por la espalda, matándole delante de Reika. Eso provocó la ira de la sacerdotisa, los tatuajes se extendieron por sus ojos y se convirtió en un espíritu maligno, causando una terrible maldición que destruyó el santuario Kuze, siendo Yasu su primera víctima. Desde entonces Reika vaga sin descanso por la mansión del sueño, atrayendo a aquellos que también sienten dolor como ella e infectándolos con la maldición al tocarlos. Al final, después de que Rei venza al espíritu de Reika, coloca su cuerpo y el de Kaname en una barca y los envía a través del mar de la noche eterna, para que por fin ambos descansen en paz en el otro mundo y la maldición acabe. Kaname Ototsuki, hijo mayor de Kyouka Kuse y Akito Kashiwagi y hermanastro de Amane Kuze. Dado que todos los varones de la familia Kuze debían morir para que la familia siguiera la línea femenina, su madre, en vez de matarlo, lo abandonó en una aldea cercana, para que fuera adoptado por la familia Ototsuki. Kyouka también le dejó un pendiente de piedra de los dos que Akito le había regalado, como símbolo de su amor hacia su hijo y de su verdadera identidad. Kaname creció en la aldea sin saber nada sobre su verdadera familia, y se enamoró de Reika ya quisieron, pero en un momento dado en que él estaba fuera de la aldea, esta fue arrasada, y su familia y la de Reika murieron. Kaname pensaba que Reika había muerto, pero comenzó a soñar con ella y a oír su voz a través del pendiente de piedra. Se sabe que habló con el Dr. Kuniko sobre sus sueños de la mansión. Finalmente el deseo de Kaname se hizo tan fuerte que acudió al santuario Kuze para ver a Reika una vez más. Allí se encontró con una de las niñas doncellas, Amane, quien era su hermanastra pequeña, al reconocer el pendiente, su madre tenía la pareja, y saber del amor de Reika hacia Kaname, le dejó entrar en el santuario, pese a que estaba prohibido que los hombres entrasen si no era en invierno. Kaname llegó hasta la cámara de las estacas, donde Reika ya había sido empalada al suelo y la despertó. Reika sonrió feliz al ver de nuevo a su amado, pero esto no duró, ya que Yasurukuce, quien se había enterado de la traición de Amane, había seguido a Kaname hasta la cámara y lo asesinó frente a Reika.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 Esta mujer es la madre de Kuze y asimismo abuela de Kanameyamane. Como cabeza de familia, su deber se localizaba en la asistencia y constante observación de los rituales realizados en palacio. Su estricta condición frente al cumplimiento de las normas condujo todo este hilo que provocó el encantamiento de la mansión. Todo comienza cuando la pequeña Amane se compadece de su hermanastro Kaname y le permite pasar a la cámara de las agujas para que pueda ver a su amada Reika una vez más, sabiendo que esto estaba terminantemente prohibido. Los hombres no pueden entrar al santuario. Una vez Yasu ya sabe la infracción, se dirige hacia la cámara. Kaname ha despertado a Reika y ambos se sonríen. Alarmada, Yasuo, con un machete con el que las niñas empalaban a las sacerdotisas, mató al joven delante de la sacerdotisa enamorada. Esto causó tal shock psicológico en Reika que en sus ojos vacíos se grabó el tatuaje, y al convertirse estos en espejos, reflejaron el dolor de todas las almas que ya le habían entregado su dolor, y el suyo propio. Toda la cámara había sido invadida por él misma y ya no había vuelta atrás. Yasur pensó que para frenar la expansión y evitar que llegase a todo el palacio debían sacrificar a los carpinteros ofreciéndolos como pilares, enterrándolos vivos en las paredes. No quedó ni uno ni de nada sirvió esto tampoco. La maldición del tatuaje se expandió por el palacio del sueño sin dejar a nadie sin la serpiente y el acebo fantasmas errantes consumidos por el miasma que reviven su vida una y otra vez y atacan a las personas que caen presa de los sueños con la mansión. Si te gusta este video, todos los clases de contenidos cada vez que subamos por este canal, por favor te recomiendo te haga aquí, clic este video, suscribirse si no estás suscrito y aún ha hecho, por favor hagan aquí, clic suscribirse, es gratis, no se olviden comentando este video, cualquiera cosa, pero cuando sea respetuoso, eso es Todos nos vemos hasta la próxima, nente, adiós, soy Andy Cairo.